Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ludita García Ahora sí se escuchan Hoy esta tarde, renovada es decir, Tenemos una propuesta Musical que son de ilusión Para nuestra vida, yo creo que al final de eso Es el objetivo de este programa Tarde renovada, de llevar música, alabanza Con buen contenido, para edificar su vida Y saber que a esta hora de la tarde Vamos a presentar al grupo y Ministerio Juvenil del Rock Género y Chicó Que viene de Puerto Rico, son tres jóvenes Talentosos compuesto por David, Alejandro y Enrique, así que vamos a tenerlo a él en este instante, que se conecte hablar un poco sobre su testimonio, sobre la música, que es lo que venía desarrollando, desarrollando durante todo este día, y hablarnos un poco sobre su música. Así que vamos a esperar que se conecte para hablar un poco de su testimonio musical. Yo sé que va a ser de gran bendición para su vida, bendición para todos. Así que vamos a pasar un poco de su música de ellos para escucharlo. Este es radio Renovado por Cristo. Increíble, tú estás en vivo, bajalo, te voy. ¿Puedes responde? Yo escucho Radio Renovado por Cristo. Es la única <risa> vía que yo hablo. Gracias. Yo escucho Radio Renovado por Cristo Aquí vamos ahora Cristo es un ritual Su presencia es paranormal Su relación con el esencial es un ritual su presencia es paranormal, su relación con el es, es una relación, no la confunda con religión es una relación, no la confunda con religión es una relación, No la confunda con religión, es una relación esto vale más que religión, esto vale más que religión, un vale más que religión, esto para tu relación con él es lo esencial Cristón es un ritual Su relación es esencial paranormal Tu relación con él el... es esencial Con religión es ¿Cómo están gente? Buenas tardes. Ya estamos en vivo con la agrupación juvenil desde Puerto Rico. Aquí tu radio renovado por Cristo. Musical. Así que vamos a presentarlo al grupo. ¿Cómo están, chicos? Hey. Buenas tardes. Estamos en vivo. En renovado por Cristo. Buenas tardes. Ya, yeah, yeah. Saludos. Buenas. Estamos bien felices, ¿verdad? Con mucho honor. Así que muchas gracias por tenernos. Ya. Yeah. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar esta tarde a presentar la propuesta ¿no? musical en tu tarde renovado por Cristo. Son tres grupos talentosos de Puerto Rico, todos tienen una edad mayor edad, todos. Así que de chiquito han comenzado con su música, con todo lo que Dios le ha mandado a cada uno. Así que vamos a presentarlo a David. ¡Ey! Saludos. Vamos a presentarlo a Enrique. Enrique. Es que, ahora sí. Alejandro, es un gusto, es un placer poder pues, tenerlo acá. Así que toda la gente tenga el esperándole. ¿Me escribieron? ¿Van a conectar o no? Sí, se va a conectar. Paciencia, sí, paciencia. Paciencia. Paciencia, paciencia, chico, paciencia. Así que estamos en vivo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas, chicos, esta tarde. En verdad, para mí es una bendición poder tenerla a ustedes y poder entrevistarla. verdad, es una gran bendición y un privilegio, ¿no? Desde Puerto Rico hacia Perú. Hasta este eh. programa. Adiós renovado ¿no? por ah, Qué bendición. Bendición grande, hermano. Bueno, comenzamos con la ronda de preguntas, hermano. Nombre artístico de la agrupación, por favor. Claro, sí. Eh, nuestro nombre artístico, verdad, como grupo, se llama Dion Chain. Este significa desencadenado en español, pero nosotros somos bilingües y nos gusta el inglés, así que pues Dion Chain. La razón por este nombre, verdad. Es porque nosotros lo que decimos es que el significado que antes nosotros estamos encadenados al mundo, pero ahora estamos desencadenados de las cosas verdad, que nos alejan de Dios, las cosas que no nos hacen bien y todo ese tipo de cosas. Y ahora vivimos una vida libre. Nosotros lo decimos también como que stay on chain, como que mantente desencadenado porque es una declaración diario. Uno no solamente rompe las cadenas una vez y está libre por el resto de tu vida. Vienen más ataduras, vienen más peleas, pero a través de Dios nosotros rompemos todas esas cadenas y por eso nos llamamos The Unchained, los desencadenados. <risa> wow, es un nombre poderoso. ¿eh? Que hasta ahorita no puedo pronunciarlo desde hace rato, pero es su nombre y se me hace difícil. ¿Será que esa bendición, ese nombre, ese nombre del grupo va a ser la bendición para todas las naciones? Bueno, chicos, comenzamos con la pregunta a David, desde pequeño. Cuéntanos tu historia, tu llamado. Qué es lo que Dios ha hecho contigo, David? Claro, pues mira, desde pequeño yo fui criado en el evangelio, en la iglesia, uh, pero no significa que siempre fui cristiano. este Y eso es algo que yo diría, verdad, que muchos de mi generación pueden relacionarse, porque nosotros pues crecimos en la iglesia porque dijeron que hay un Dios y nosotros hablábamos ese Dios y todo eso. Pero, aunque yo sí creía como tal, no significa que siempre fui cristiano, aunque fui criado con valores cristianos. Llegó un tiempo en, en, escuela, en la escuela, durante mi grado este, noveno, diría yo, eh, que yo entré en una rebeldía mental, diría yo. Yo empecé a comenzar a pensar de que yo quería hacer lo que me diera la gana, eh, empecé a pecar mentalmente, ¿verdad? Y todo pensamiento eventualmente lleva una acción y esa acción va a definir cómo tú eres en realidad, ¿me entiendes? Y, y yo entré en esa rebeldía y aunque nunca tomé una acción que me, ¿verdad? Como que me lastimó la vida completa porque aquí estoy sano y salvo, gracias a Dios, en mi mente ya había pecado, ya había negado a Cristo. Eh, lo puedes comparar como la historia de Pedro, como la historia de Pedro que, que negó a Jesús, ¿verdad? Eh, cuando cantó el gallo, que ya lo iba a negar tres veces, eh, pero sí yo había negado a Cristo ahí con mis acciones pero yo regresé a la iglesia a la iglesia Cross Connection, que es la iglesia en, que damos aquí en Puerto Rico, y pude regresar a mi llamado. Mi llamado siempre fue el rap. Desde pequeño yo escuchaba rap, este, específicamente raperos cristianos como Redimido, Alex Manimonte eh, Mani Monte y todos esos raperos que tenemos acá en Puerto Rico y Redimido, que es de República Dominicana, pero básicamente vivió en Puerto Rico un tiempo, así que, <ríe> este, pero sí. Gracias a ellos, yo, yo siempre tuve esa inspiración como que para rapear y ese talento como tal. Y pues cuando regresé a la iglesia, por fin pude a, a cantar y revelar mi talento. Y pues desde ahí comenzamos con, con esto de la música. Y ahora estamos aquí, Dion Chain. Cuéntanos, eh, David, ¿por qué Redimido, Manny Monte y Soro son tus cantantes favoritos, tus artistas favoritos? Claro. Wow. Eh, pues mira... Redimido a veces es conocido como el pionero de la música cristiana de rap en el en Latinoamérica como tal, Este y con eso me refiero a que él llevó a muchas personas a conocer a Cristo gracias a su música, y pues él fue uno de los personas más él es una de las personas más influyentes en el género rap cristiano en américa latina y pues yo siempre he escuchado de él desde pequeño desde casi que tengo conciencia este yo conozco de la canción de redimido y él ha tocado muchos temas que han sido de rap de una forma divertida de una manera artística y no solamente eso pero ese tipo de música rap cristiano me ayudó a no tener que buscar este de otras personas, ¿me entiendes? Que no tuve que salir a buscar música secular que me llenara la mente de basura, ¿me entiendes? Eh, y de esa manera, pues, yo diría que esas canciones, el rap cristiano como que me salvó de esas cosas, porque la música es muy influyente y eso es psicológico, que... ¿Verdad? Que lo que tú escuchas puede influir en cómo tú piensas. No le pasa a todo el mundo, pero hay personas que son eh, sugestibles en esa manera. Así que pues, esa música cristiana como que nos ha salvado, ¿verdad? De no tener que buscar algo peor en el mundo, diría yo, ¿verdad? Ok, David. Coméntanos cómo empezó tu ministerio en la música, David. Claro. Eh, oficialmente, The Chain eh, comenzó, comenzó en el 2018, eh, comenzó en la iglesia, en nuestra iglesia Cross Connection, gracias a ellos fue que nos pudimos unir, aunque Enrique y yo somos primos y nos criamos, y Alejandro y yo somos amigos desde high school, desde sí. la escuela superior, básicamente, ¿verdad? Eh, ese amor por, la, por el rap y el género urbano como que nos unió para hacer canciones, y el amor por Dios, obviamente, es el centro de todas las cosas. Y pues en la Iglesia Cross Connection, en el año 2018, nosotros comenzando, comenzamos a hacer canciones para actividades, y eventualmente se nos dio la oportunidad de poder grabar un sencillo. Y ahí fue que salió todo y aquí estamos. <ríe> ¡Wow! Otra pregunta más, David. Claro. Cuéntanos, ¿cuándo descubres el talento de escribir e interpretar las canciones? ¡Wow! Este... Fue poco antes, ¿verdad?, de empezar todo esto de Dion Chain, Como dije anteriormente, siempre me ha gustado el género el género de rap eh, como tal, pero no fue hasta mis 15 años como tal que comencé a escribir. Y obviamente eso es... Hay, hay veces que pensamos que eh, con el talento, si tienes talento no tienes que trabajar fuerte para mejorar tu talento. Y eso obviamente está incorrecto. Aunque tú tengas talento, pues... Tienes que mejorar en tus cosas y todo, porque eso, eso, eso es ley de vida. <ríe> así que bueno, yo, yo diría que yo comencé a escribir como estaba a los 15 años. Wow, qué bendición. Bueno, nos quedamos ahí porque son tres y las preguntas se <ríe> me hacen largo. Ok, y comenzamos con Alejandro. <ríe> so ¿Cómo así. estás, Alejandro? Buenas tardes. Sí, super bien, gracias a Dios wow cuéntanos, Alejandro, un poco de ti, queremos saber un poco de ti, Alejandro, que todo el mundo sepa y escuche quién es Alejandro, bueno, ¿no? Bueno, sí, Alejandro, pues como muchos saben, pues yo conocí a David en la escuela y por nuestra amistad, nosotros formamos nuestra amistad por un montón de cosas que teníamos en común, Jugamos básquet, algo de mí que yo, a mí me encanta el baloncesto, eso es el, el único deporte que pues, yo me comprometía. Y por un momento en mi vida yo consideraba jugando en las ligas, jugando baloncesto, y era un sueño mío, pero realmente también tuve ese talento de rapear. Y eso fue algo que nos unió. Um, y empezamos a hablar más de, de temas como el rap, el, el género como tal, raperos. Y con nuestra amistad, eventualmente, David me invitó para su iglesia y ahí fue donde conocí a Enrique. Y Enrique tenía también un montón de gustos que teníamos en común. Y ahí, sabes, todo fue siendo, o sea, todo poco a poco se hizo más familiar, como me estaba uniendo a su familia es, es hasta para, pues, los eventos especiales de la iglesia me invitaban o si iban a planear algo para, no sé, San Valentín, o Navidades me invitaban y me hacían familia, y pues, ya, ya estamos aquí, o sea, sangre no, no, no nos acerca más eh, a este claro. punto. Claro, claro. Hey, Alejandro. Bueno, Alejandro, cuéntanos cómo fue que conociste a Dios. Claro. Esta experiencia con Dios, cuéntanos. Realmente gracias a mis padres, ellos siempre me criaron en el evangelio, pero por un tiempo yo creé duda en mí mismo y eventualmente empecé a dudar de Dios por muchas situaciones que habían pasado. Le eché toda la culpa por frustración, le eché culpa a, a Dios innecesariamente, pero aún así yo decidí que tal vez sería mejor vivir a mi, a mi manera y no sobrecargarme con esa conciencia y a mí no me importaba. Y pues esa rebeldía en mí tuvo forma por tres años, tres ah. años. Y hasta cuando David en, un, en una misma clase de Biblia que tenía que ver con Biblia, él se enteró que yo era ateo o que me consideraba no por definición de no creer en nada, sino que yo estaba enojado con Dios. Yo aguantaba rencor acerca de la religión. Y por mucho tiempo yo pensé que en cuestión de crear una relación con Dios, pues yo me mantenía fuera, ya que lo negué, como que eso no, no iba conmigo o no lo pudiera tener a este punto. Y pues yo decidí aceptar esa realidad, que no era realidad en mi mente. Pero cuando David me invitó a su iglesia y yo decidí ir como para darle el chance, um, yo pude ver que en su iglesia los jóvenes en sus rostros se notaba que ellos estaban ahí por amor a Dios y yo pude ver un ángulo de la religión que no existía para mí, o sea, como joven. Y yo veía que cada joven ahí estaba porque ellos realmente querían estar ahí, no porque alguien les dijo, "Mira, estamos haciendo esto sábado y domingo y pues hay que estar", pero sino que había una relación, se sentía. Wow. Y yo quería eso. Y ahí fue cuando yo decidí ¿sabes? comprometerme a Dios y a ver cómo, cómo yo puedo salir de esto. Llegaba a un punto que yo no tenía un norte. Yo no sabía qué iba a hacer con mi futuro en cuestión de mi carrera universitaria. Realmente no, no encontraba la manera de, de organizarme, pero Dios puso un norte. Dios me aclaró las dudas y así es que yo terminé estando aquí con estos muchachos que me han ayudado un montón. Radio. Ok, hermano Alejandro. Tenemos otra pregunta para ti. Claro. Eh, para terminar contigo, ¿cuál es el mensaje que, que buscas transmitir en las canciones ¿no? que haces? Bueno, depende del de mensaje que es necesario para la juventud, yo diría, porque hoy en día se forman un montón de ideologías, y yo, yo me incluyo, ¿sabes? No es que yo descarto a esa gente o lo juzgo porque yo una vez yo creía en cierta ideología y yo tenía esa rebeldía en mi corazón, ¿me entiendes? Pero realmente es llevar un mensaje de que Cristo ama, Cristo acepta y Cristo viene a cambiar la vida, no simplemente alguien que murió por nosotros y ya, ¿sabes? No es un mito que solamente... Se, se mantiene en una Biblia, pero esa Biblia es el guía de la vida. Y muchos jóvenes, como que han perdido eso, y realmente hay gente que ni le enseña. O sea, si no le enseñamos a la gente, pues cómo van a llegar a enterarse. Y ese es el mensaje clave que, que nosotros queremos transmitir en cada canción, dependiendo del tema. Ok, Alejandro. Ahora la última pregunta para ir terminando. Eh, de la, ¿cuál es la frase de la canción con la que más te identificas? perdón, ¿puedes repetir esa última parte? ¿cuál es la frase de la letra de la canción con la que más te identificas? bueno a ver que, que yo tengo que pensarlo un, un poco <risa> sí, porque wow. hay un montón de frases que, que hemos escrito como tal pero mi frase favorita tiene que ser un ritual, su presencia paranormal, su relación con él lo es esencial, porque básicamente lo que queremos es enseñarle a los jóvenes o cualquier persona que tenga dudas, realmente. Claro, sí. Definitivamente. Okay. ok, Alejandro. Bueno, continuamos con Enrique Torres, el muchachito. Hola, ¿Qué tal, Enrique? Cuéntanos. ¿Qué es Enrique? Queremos saber un poco de ti. Pues pues mi nombre es Enrique, Este, ya creo que lo saben, Este, pues yo soy parte de este grupo y pues a pesar de eso empezamos en 2018 y estoy bien agradecido de ser parte de este grupo, gracias a Dios pues estamos aquí, estamos juntos, este, yo he pasado por mucho en mi vida, y un par de cosas que me han pasado, a mí me han hecho bastante daño, pero Dios a mí me ha ayudado a escalar esos escalones otra vez y volver a recuperarme y, y ser más fuerte de lo que era antes. Y de eso se basa. A veces nos caemos y nos, y nos restrayamos en el piso, pero Dios nos levanta y nos hace mejores. Y nos dice, mira, aquí voy a hacerte más fuerte. Ahora tus piernas son más fuertes para que sigas ese camino. ¿Verdad? Si eres un carro un carro que no puede, pues toma, aquí tienes el 4x4, aquí vas a subir la montaña. ¿Me ¿Entiendes? Así es Dios. Y, y aquí estamos. Ok, Enrique, cuéntanos sobre tu llamado, que Dios te ha dado. Pues, honestamente, después de la muerte de mi padre, que es parte de mi testimonio, cuando mi padre murió, Dios a mí me dejó saber que mi llamado era hacer música con estos muchachos y llevar la palabra de él hacia la gente que lo necesita o la gente que ha pasado por lo mismo que yo pasé en algún momento. este Y dejarle saber al público que ellos, que ellos este, no están solos, a pesar de las cosas este, que sucedan, no importa cuán solo uno se sienta, nunca vas a estar sola y siempre Dios va a estar ahí. Él siempre va a darte una palabra, él siempre va a darte un, un este aire de vida. Este, ¿Verdad? Ese es el, el calling mío: ir hacia la gente y darle una, una este, palabra de vida. Sorry, me, aquí me trago. <risa> mucho. No te preocupes, que es el, el caso del nervio, ¿no? También te dicen, sí. ¿no? Normal, ¿no? Normal, sigue parando, siempre llega a pasar eso. Bueno, grupo, como grupo, lo voy a hacer una pregunta a todos ustedes, ¿no? Para continuar con la preguntas son cinco preguntas que le voy a hacer a, a todos como grupo. Okay. ok. Enrique, es un gusto, voy a preguntarle a todo global porque así son las preguntas, grupal, ¿no? Como de okay. vamos a continuar con la pregunta ¿cómo fue? coméntanos ¿cómo empezó el ministerio en la música? con ustedes sí, en la música eh, como mencioné eh, nosotros pues, nos unió básicamente el amor a Cristo y también eh, el amor al, al género hip hop el rap como tal y pues nosotros empezamos a hacer música en la iglesia, eh, ¿verdad? Alejandro y yo fue, fue que comenzamos primero eh, como un dúo y eventualmente, ¿verdad? Enrique se unió y pues formamos The On Chain como tal. Así empezamos la música. este Bien sencillo, ¿verdad? Eh, en realidad lo, lo importante de ahí fue el proceso que tuvimos en, en la iglesia. Porque antes de, ¿verdad?, hacer todas estas entrevistas con personas en, en Colombia, este, en Estados Unidos y ahora en Perú, eh, pues todo esto se formó en la iglesia y las personas que, que van a nuestra iglesia ven esa, han podido ver esa como que transformación, diría yo, de cómo poco a poco este, fuimos creciendo en Dios y, y pues empezamos en la música como tal. Ok, bueno, queremos saber. ¿Tiene colaborado en la composición del tema? Uh, perdón, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Tiene colaborado en la composición del tema? Claro, sí, eh, la composición del tema, eh, Relación Mayor que Religión, eh, la, el instrumental fue hecho en Venezuela eh, por nuestro amigo Siul Produce, él él es de Venezuela y pues hizo un Instrumental, las voces las grabamos con nuestro amigo de WM Studio de Argentina eh, Martín Ontivero y la, la, la, la, las voces las grabamos acá en, en Puerto Rico y pues, te decimos esto porque nos, nos gusta pensar y es un proyecto como que nacional, internacional este, con todas personas hay un par de personas como que en el proyecto como tal y pues sí. eso, eso para mí eso es precioso. <risa> ok. Ahora otra pregunta más. ¿Cuál es el mensaje que buscan transmitir en, en su música, no, en su sencillo que están en soldado? Bueno, queremos transmitir un tipo de mensaje que uno puede declarar y aplicar para su vida, no solamente algo que solamente pues, se, se pone en una caja en cuestión de solamente dejarlo en una canción y ya. Mm -hmm. Porque suene cool o que suene de esta manera o suene... O sea, placente para los oídos, sino que sea edificante para el corazón y tener una relación con Dios. Realmente la música no salva, pero es un instrumento que Dios quiere usar para llegar a la almacen. Ok, bueno, ¿cómo nació esta canción? Y comente por qué el título y el proceso de la grabación. Claro, sí. Eh, esta canción, Relación Médica y Religión, nace de una conversación que que nosotros tuvimos primero, eh, estamos eh, platicando sobre nuestra experiencia en la comunidad cristiana, ya que llevamos, ¿verdad? llevamos tiempo en esta comunidad <ríe> y pues nosotros eh, vimos que hay ciertas diferencias, hay ciertas divisiones en la comunidad y el propósito de la canción fue como que eh, traerla eh, a la conversación, abrir una conversación para hablar de eso. Y cuando decimos relación mayor que religión, no es que estamos descartando la religión como tal o el concepto de la religión. El propósito de la canción es que estamos eh, confrontando el pensamiento religioso porque de la religión salen, eh, sale el concepto ¿verdad? Este, de los rituales, de cómo orar a Dios y salen las reglas y todo ese tipo de cosas. Pero la religiosidad es el pensamiento religioso. El mejor ejemplo que te puedo dar de un pensamiento religioso es de los fariseos que ellos criticaron al mismo Jesús y trataron de como que caerle encima, ¿verdad?, como decimos acá en Puerto Rico, para atraparlo en el mal, mientras que Jesús ¿verdad? decía, mira, ustedes son fariseos, ustedes son generación de víboras, ¿verdad?, solamente están envenenando porque no, no, no practicaban lo que predicaban, ¿me entiendes? Y pues eso, eso es como que el pensamiento que estamos confrontando, pero como que en la versión del siglo XXI, ¿me entiendes? Eh, hablamos de las personas que critican, el rap, y solamente no pensamos que vamos a cambiar todas las mentes con esta canción el propósito es abrir conversación como estamos teniendo ahora, hablar de la canción hablar de por qué el tema y todo, el proceso de grabación pues fue bien, bien interesante, porque cuando nosotros grabamos este proyecto y estas canciones que están saliendo ahora, eh, fue como que nuestra primera experiencia y sentí que nos estaban tratando como artistas reales, ¿verdad? Eh, por el título, fue bien fue bien chévere, fue bien interesante y estamos muy agradecidos porque detrás de este proceso está nuestra familia mi madre específicamente también y, y nuestros padres este, están envueltos eh, en todo esto que estamos haciendo, que sin, que sin su ayuda, ahora mismo tú y yo no, no estuviéramos teniendo esta conversación así que pues, estamos muy agradecidos por nuestra familia porque no, no todos pueden decir lo mismo ¿me entiendes? así que pues agradecidos sí. por la familia Claro, claro. Bueno, otra pregunta más. ¿Quién fue el productor del tema? Pues estuvo este, Siúl, que fue de Venezuela, como habíamos mencionado, y Martín Ontivero, que es de Argentina, con WM Studios. Obviamente nosotros y también en la iglesia, Xavi nos ayudó a, a producir esto en la iglesia de Cross Connection. Pueden ir a chequearlos en su página. Este, uh -huh. Ellos nos ayudaron a, a hacer este sueño este, posible. Y lograr crear esta canción y producirla de la manera más brutal. Sí, nuestra iglesia de Cross Connection nos ha ayudado un montón. Nos ha abierto las puertas para verdad nosotros como que desarrollar este talento y este ministerio. sí Así que pues, en realidad estamos agradecidos con un montón de personas, ¿verdad? Pero más que todo a Dios por darnos la oportunidad de tener una plataforma para adorarlo y hablar de él. Wow, es tremendo, es tremendo lo que Dios está haciendo. Bueno, chicos, le voy a hacer una pregunta sobre para la gente, chicos, que realicen su ministerio. Le voy a hacer una pregunta y la pregunta es esta de acá. A ver. ¿Cuál sería su consejo para los que inicie en este ministerio musical? Para los que inician en este ministerio, wow. Eso es una tremenda conversación que podemos tener con cualquier persona que inicie un ministerio de esta manera, es que no, no dejes tus recursos, usa todos los recursos que tengas. Cuando uno comienza en esto del rap, lo primero que tú vas a hacer no va a ser lo mejor, ¿me entiendes? Pero tal vez tampoco tengas los recursos completos, tal vez no tengas un estudio de la primera, tal vez no tengas como que un micrófono de buena calidad de primera, pero comienza. Si puedes comenzar cantando canciones en tu iglesia, hazlo, pero usa todo tipo de recursos que tengas, porque poco a poco, ¿verdad? Si Dios quiere y si ese es tu llamado, pues te llegarán las cosas, tú haces los movimientos correctos, pero usa todos los recursos y no seas mal agradecido con lo que tienes, porque es algo bien importante ¿verdad? En el principio se puede ver este bien difícil, pero en las cosas este de un estudio en la música, en la letra, uno sigue escalando y sigue subiendo el nivel hay solo que creer en Dios y seguir hacia adelante, Amén. esto es un ministerio en donde nosotros venimos a profetizar y seguir este, los pasos en la palabra de Dios, eso sí, hay que tener fe Yo tengo que añadir que no dejen que la resistencia pues, um, coja provecho porque algunas veces cuando uno está en su propósito, uno está respondiendo al, al llamado de Dios, pues rápido el enemigo quiere atacarte donde más duele. Wow. ¿Sabes? Si pones el enfoque a lo que Dios te ha llamado, el diablo te, te quiere quitar, te quiere destruir y te quiere robar de ese ministerio. Y yeah. mantente firme en lo que Dios te ha dicho. Porque cuando uno tiene esa firmeza de que Dios me dijo que tengo que estar aquí, pues voy a mantenerme aquí, pues mira, todo demás, se, todo demás se pone para el lado. O sea, esa, esa reclamación del diablo se tiene que eventualmente callar porque no tiene poder sobre Dios. Amén, chicos. Bueno, otra pregunta más para concluir. Eh, de las canciones que han hecho, ahora, ¿cuál de ellas se siente más identificado o cuáles son tus favoritas? Wow, eh... muchas nosotros solamente hemos sacado tres canciones como tal, esa es We Broke the Chains, este, Estoy Salvado y Relación mayor que Religión. Para mí personalmente, no, no sé de ellos dos, pero eh, para mí We Broke the Chains sigue siendo el himno, ¿me entiendes? Como que rompimos las cadenas, porque de eso es que se trata la canción y nosotros rapeamos de nuestro testimonio como tal. Así que para mí We Broke the Chains, eh, aunque sea aunque cuando, va, cuando vamos a escucharla, Vemos la calidad que es como que un poco más baja que las canciones que estamos sacando ahora. Veo que bueno, ahí fue donde comenzamos, ¿entiendes? Y pues a mí, We Broke the Chains, para mí todavía me identifico con esa canción. Amén, chicos. Bueno, tenemos saludos ahorita de Joana Pinheiro, eh, Lorna Pinheiro <ríe> Sánchez, Maribel Rodríguez. Maribel, cumpleaños felicidades. hoy. Oh, felicidades a mi madre, esa es mi madre. <risa> saludos, Maribel, felicidades. Felicidades. felicidades. Sánchez, Sánchez están que mandan saludos, están que nos escriben esta hora, también a la transmisión. Así queremos también mandarle saludos a Álamo Relación, que es la agencia que hizo posible esa entrevista hacia ustedes, ¿no? Y a toda esa agencia que se hizo posible la entrevista. Bueno, chicos, para terminar, una pregunta más, para ir finalizando. Eh, ¿Qué mensaje les dejaría a los jóvenes ¿no? de esta juventud? ¿no? Estamos claro. en una juventud difícil, a pesar de esta pandemia, ¿no? ¿qué mensaje ustedes como ministerio tienen? ¿Qué mensaje le daría a estos jóvenes? Wow, sí, nuestra generación está ahora eh, como que... Everybody seeing, todo el mundo está viendo la, como que se está levantando la generación. Eh, lo que yo le diría es que nunca nos encerremos en nuestra ignorancia, siempre hay que seguir aprendiendo. Este, estamos, Muchos dicen que esta es como que la generación de, de información. Hay mucha información allá, alguna es válida, otras son mentiras, ¿me entiendes? Así que poco a poco, pero uno sigue aprendiendo, uno aprende las perspectivas de los demás. Así que no te encierres en tu burbuja porque el mundo es grande y hay muchas cosas que aprender. Una, hay unas que son divertidas y de ahí vas a aprender algo, así que no te encierres en tu propia ignorancia. Yeah. Bueno chicos, ¿dónde nos podemos encontrar? Pues mira, en todas las plataformas, honestamente nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, nos pueden encontrar en Apple Music, Spotify, Amazon Music, en YouTube y pues nos deberían seguir por Dion Chain. Este, en YouTube y en cualquier este plataforma nos pueden encontrar por DionChain. En YouTube pueden encontrar nuestros lyric videos como Estoy Salvado, A Relación Mayor que Religión, y We Broke the Chains, que en nuestra primera casa la deberían chequear si quieren saber más de nuestra música. So, allá están todos los lyric videos, los esperamos ya con los brazos abiertos. Yes, sir. Oh, man, chico. Bueno, chicos, para finalizar, queremos que nos dejes un mensaje para la nación de Perú. Así que todo el Perú va a escuchar este mensaje y sus saludos de fe. Claro, sí. Eh, pues saludos, ¿verdad? A mi gente de Perú. Este, estamos muy honrados, ¿verdad? De que nos pueden escuchar desde acá en Puerto Rico. Y pues solamente quiero decirle que confía en Dios en todo, y, y todo te saldrá, ¿verdad? Como tiene que salir, a pesar de que la vida de un cristiano no es.